Y la presentación de, del libro de Nayara, al menos tienes trabajo, que creo que bueno pues que en esta época y con las noticias sobre todo de esta, este día en Cantabria pues va a ser más que interesante y yo por mi parte lo dejo aquí y os dejo con, con ella. Gracias por venir, en, vamos, yo siempre que hago presentaciones los viernes por la tarde me sorprendo de que venga alguien Sobre todo a, a seguir hablando de trabajo después de haber trabajado durante, durante toda la semana Y más eh, ahora que se acercan unas fechas tan complicaditas ¿no? en, que hay, en las que hay que encajar bastantes citas laborales y extralaborales Bueno, lo, lo primero que quería introducir es eh, el tema de dónde o mejor dicho, desde dónde, y, y quiénes hablan de... quiénes son las personas que son las referentes que hablan de trabajo, o sea, en lo que digamos, un entendimiento amplio de los medios de comunicación, eh, o, o las redes sociales también, ¿no? y qué sitios físicos también. Eh, bueno, eh, esto me vino porque el otro día estaba ordenando los archivos que tengo en, en mi ordenador y, y recuperé un artículo que me gustó bastante de, de César Rendueles que se llama tiene un título un poco rimbombante, pero luego es bastante conciso, como es él. Eh, las paradojas de la cultura crítica, las clases creativas como intelectualidad orgánica del capitalismo fosforista. Eso es horroroso el título, en realidad. Pero, pero bueno, tiene dos ideas que, que me gustan mucho y que, y que bueno, las, las quería compartir un poco como introducción a, a lo que voy a hablar después, ¿no? En primer lugar, que los, o por lo menos yo, como persona de 30 y algo de años, eh, todo, lo, todo ese discurso, sobre todo, repitiendo machaconamente la palabra precariedad, ¿no? eh, que se ha instalado en los, en los medios y en las redes como hegemónico, ¿no? como una forma muy escalonada y muy determinada de narrar, eh, lo escucho siempre por parte de personas pertenecientes en, de uno u otro modo a esto que llama César las clases creativas, ¿no? Entonces, digo, es que en realidad tenemos... Pues, o sea, si, si, todo, tu, si todo lo que les viene de ahí, creo que te pierdes muchas cosas, ¿no? Eh, porque es un, un porcentaje muy, muy pequeño realmente de de la masa laboral, creo, ¿no? y, y, y me parece que lo que, han, lo que han destacado un poco los medios de comunicación se ha, no ha escapado de ahí, ¿no? No ha escapado de ahí pues porque mucha gente que trabaja en medios de comunicación tiene a su vez eh, relación con, en cierto modo con algún tipo de cosa creativa, tiene también relación con la capital de España, y ¿no? apoyarnos un poco más por otros desroteros, y creo que presenta una imagen del trabajo muy determinada que se, que se pierde muchas cosas y que, y no sé, que yo la verdad es que no estoy nada, nada conforme. ¿no? Y luego, eh, otra idea que él destaca es que, esto en cuanto a las personas, eh, en cuanto a los espacios físicos, que no ha sido raro que últimamente eh, haya habido un montón de charlas de filósofos del trabajo, por ejemplo en centros de cultura contemporánea. Esto, pues aparentemente es bastante raro, ¿no? O sea, lo normal es que se, eh, sean en un sindicato, que sean, por ejemplo, en, un, en una librería de barrio, o que sean en un Ateneo, o diría yo que sería un poco más lógico, ¿no? Y mmm, la cosa es un poco más hiriente todavía, teniendo en cuenta que esos centros de cultura contemporánea son los, los espacios centrales de la reconversión de muchas ciudades al capital financiero, a la turistificación y demás, ¿no? Entonces es como una pesadilla que se, que se muerde la cola, ¿no? O sea, los trabajos precarizados creativos trabajan en esos mismos espacios y luego utilizan eh, esos espacios para eh, producir el discurso sobre el trabajo y no sales de ahí. No sales de ahí ¿no? Y creo que se ha cedido a esto, eh, en cierto modo, porque pues bueno, por la espectacularidad de estos centros y demás. Eh, se ha asociado a una, una idea de repercusión ¿no? eh, yo, bueno, esto lo podemos discutir después pero yo no estoy segura de que tener repercusión y creo que la famosa campaña de los laboristas de, de estos días signifique, signifique ganar ¿no? y que incluso te, eh, eso, centrarte en, en, en difundir y difundir y difundir pues al final, pues el principio de, de una derrota dulce, ¿no? De bueno, hemos hecho todo lo que hemos podido en los espacios más grandes que hemos podido, pero pff, ahí falta un. no sé, faltan unos. unos tabiques o falta algo que, que a mí pues, pues se me escapa y que podemos ponerle nombre a eso que falta, ¿eh? pero, pero no a mí no me, no me convence, no me convence nada. ¿vale? Bueno. Eh, también otra cosa antes de que se me olvide si en algún momento me queréis cortar o sea, yo, las mejores charlas que he tenido yo de presentación de libro no tengo ningún problema que levantéis la mano y me, me cortéis y me planteéis o sea, no, no me importa no esperar a un turno de preguntas después sino que pues, cuanto más interaccionáis yo siempre pienso que las presentaciones son, son mucho mejores pues, por si me queréis contar cualquier cosa una anécdota que venga a cuento o decirme que, que no estáis de acuerdo con algo o, o lo que sea vale, okay. Contra la libertad eh, Bueno, como... Por seguir con este tema Con el de la repercusión Y ganar y demás eh, Yo creo que todos tenemos instalada la cabeza, ya que hay gente de diversas edades ¿No? Eh, pero que podemos llegar a, a un acuerdo En pensar que, que el trabajo No sé si particularmente nosotros Pero que en nuestro entorno Está considerado como un bien O sea, entre... Podemos, decir, es un, podemos tener la discusión de si es un medio o es un fin O es un fin que ha acabado siendo un medio o un medio que ha acabado siendo un fin Pero en todo caso es como un bien y un instrumento pues para ser normal no Que al final es un poco lo que todo el mundo busca ¿no? como una Pues igual no soy feliz en mi trabajo pero necesito ser una persona normal Y, y para eso necesito trabajar Y entonces, eh, sobre todo... Mmm, en cuanto a la sociedad española, eh, yo por lo menos desde pequeña, desde que pues, tendría 8 o 9 años y fue la famosa crisis de los 90, eh, el, el paro era como, no sé, casi como una cosa endémica, ¿no? Y que, y que había, pues eso, cuando mejoraba mucho las cifras de empleo, pues era tampoco de una fiesta, pero, pero como que había una, una alegría ahí y cuando no sé, es como si la historia de España cabalgara un poco en, en eso, en la grafiquita de, de tasa de paro, ¿no? De Pues si está alta nos va bien y si baja, pues va mal, ¿no? Y, que, y incluso celebración de momentos de pleno empleo, eh, la Champions League de la economía, que me acuerdo yo de aquella expresión, ¿no? Y, y claro, eh, es que ver el trabajo simplemente así como un bien en abstracto, eh, porque si no estás peor, porque al menos tienes trabajo, ¿no? como dice el libro eh, pues joder, yo creo que puede llevar a muchas cagadas ¿no? eh, por ejemplo la última que me, que me llamó mucho la atención que casi me dan ganas de arrancarme los ojos el, el otro día en, en la cumbre del clima la pancarta de los sindicatos ponía en un planeta muerto no habrá empleo y es como bueno pues chico, no sé, no, no es lo que más me importa en este, en este momento, ¿no? Entonces, dices, joder, es que los representantes oficiales del empleo o del empleo a partir de una cierta edad que todavía tiene una base sindical un poco consolidada que está con el tema de a ver si saco más delegados aquí y allá o, o que es un interlocutor válido, ¿no? Porque yo creo que ya a partir de mi edad y para abajo ya no, no hay interlocutores válidos en ningún lado eh, para los que han, digo, o sea, no, no que nosotros seamos idiotas eh, o sea, que, que, que lo que se les pase por la cabeza ante la posibilidad de que no nos, nos muramos es que nos vayamos a quedar sin trabajo pues, joder, a mí me pone un freno aquí de diálogo que flipas o sea, es que no, no sabría que... no sé, o sea, me, me sacó totalmente de, de, de decir... Pff, no sé, me, me cuesta todavía, me cuesta todavía explicarlo. Me imagino cualquier otro tema abordado en esa clave de es que si no no va a haber trabajo, Y digo, bueno, pues si no hay trabajo tampoco hay accidentes, y, sí, o sea, no sé, es como una pesca, una pesquería que se muerde la cola que, que no la entendí, ¿no? Y a ver. Y luego también, pues esta, esta obsesión de. Por seguir con el cambio climático, de, de, el cambio climático tiene que crear empleo. Ya está, o sea, y digo, hombre, vamos a ver eh, Yo creo que si queremos seguir todos vivos, que no sé si a los sindicatos les importa mucho Pero a mí sí, eh, tendrá que desaparecer bastantes trabajos Es que, a ver, el tema este de el empleo ecológico Yo recuerdo, la primera vez que lo vi, fue en un programa de Izquierda Unida Pues como 8 o 9 años, y de repente iban a crear un millón de empleos verdes y, eh, y luego tuvimos revival en las pasadas elecciones Cuando más país dijo que iba a crear 600.000 Entonces digo, bueno, a ver Estamos con que el reparto del trabajo, reducción de jornada O sea, es que, no sé, tienes que hacer ahí un encaje de bolillos Para ver dónde va a ir la cosa Pero, pero no, no, no entiendo toda esta obsesión, ¿no? Porque Y luego también lo que me lleva a pensar es que quienes aventuran estas. A ver, ya. Yo sé que las personas que lo hacen, lo hacen con unas bases que no se lo inventan y dicen, bueno, voy a poner 600.000 aquí y va para adelante el programa. Eh, que lo harán con un. Bueno, sí, pues con cierto conocimiento, espero. Pero, pero es un poco desasosegante para cualquiera que hemos trabajado porque. Joder, yo creo que todos conocemos un poco al empresario medio español, ¿no? O sea, y no, no te digo a Florentino Pérez o a... O a... no sé... Eh, sino a, a un empresario, un pequeño empresario o mediano empresario eh, que sustenta su posición en la explotación de personas... Sin papeles, por ejemplo, durante muchas horas al día eh, Que les mm, permiten tener una posición bastante holgada en el mundo de la hostelería Y que les va muy bien así Entonces, claro, el tío que te dice que va a crear 600.000 empleos eh, Verdes Ya asume que es empresario que vive muy bien así Del mundo hostelero, financiero, con conexiones con el concejal de turno, etc, etc Que son muchos, muchos Y que la economía española, o sea, es que no, no me acuerdo cuál es el porcentaje de, de pymes que, que tiene la economía española, pero es muy alto. Y claro, aquí siempre se dice, no, es que hay que defender el pequeño comercio y demás contra las grandes superficies y luego te hace el concejal, que es amigo, eh, la campaña pro, pro, pequeño, sí, pro pequeño comercio, cuando te está eh, abriendo unos terrenos para que le hagan un centro comercial enorme, o sea, es que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Y esta gente vive muy bien del sector del que vive Entonces pensar que simplemente tú con tu programa electoral vas a llegar Y el tío se va a recualificar Y se va a convertir en un empresario de placas solares Pues a mí me deja un poco, un poco fría, la verdad Porque, no sé, es que me... me... Me, me da la impresión de, de eso, de, de desconocimiento y además que es un, un desconocimiento que podrían haber solventado consultando a cualquier trabajador del sector servicios de España que convive con, con estas personas todos los días. ¿no? Y bueno, la, una de las cosas que propongo en el libro es que si queremos seguir, bueno, si queremos seguir vivos, no, si queremos que el trabajo tenga menos presencia en nuestra vida y por lo tanto seguir vivos, eh, lo, que tiene, lo que tiene que pasar es que las, las empresas y los empresarios sean tratados como un problema y no como la posible solución a una crisis ecológica o lo que sea, porque entonces se reconvierten y los formamos, no sé qué, no sé cuántos, es que eso no ha pasado nunca, porque la lógica de las empresas es generar beneficios, no es eh, hacer un lugar más verde o más habitable para todos, porque... Bueno, que decir, hay como 800 muertos en accidente laboral, no sé si son 800, pero muchos, sí, creo que sí, muchos muertos en accidente laboral en España todos los años y ahí, eso es la demostración palmaria de que la lógica del capital pues se impone a la de la vida entonces contar con las personas que, que, que trabajan desde esa lógica y ganan bastante dinero con esa lógica pues no, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, pues el otro día, por ver cómo, qué estrategias se están diseñando en distintos sectores y ante la, las ganas de sacarme los ojos después de ver la pancarta esa de, de si con un planeta muerto no habrá empleos, eh, sí que le, al final te obliga a darle más importancia o darle más... bueno, importancia o que te gustaría que la tuviera a, a iniciativas un poco pequeñas, pues tipo en Pamplona hay una zona de autodefensa laboral que, que funciona muy bien, ¿no? Y la verdad es que se han movilizado para dos o tres cosas, pero han conseguido que, que se pague a, a los trabajadores, creo que todos ellos de, de hostelería o de servicios, que a los que se les han puesto en la puerta. O sea, ahí no se ha ido a hablar ni de transición ecológica, ni nada, ahí me he puesto en la puerta y hasta que no has pagado, <ríe> eso es así, hasta que no has pagado no me he ido. ¿no? Y, y en esa lógica de, de tratar un poco las empresas como un problema, ¿no? eh, me gustó mucho un comunicado que sacaron cuando, dijeron, bueno, cuando ganaron uno de estos conflictos en un bar de, de la parte vieja de, de Pamplona que se le debían mensualidades y creo que el despido a unos cuantos cursos de las de allí. Eh, pues una de las frases que decía ese comunicado era Por otra parte, ha quedado en evidencia la falsedad del mito que opone el pequeño empresario bueno con el gran empresario malo. En lo que respecta a los trabajadores... Eh... Ah, espérate... A los trabajadores no hay empresarios buenos o malos, sino simplemente empresarios que miran por sus propios intereses. De hecho, la propia competencia que haga el pequeño empresario le fuerza a abaratar costes a costa de los trabajadores. Desde la red, la red de autodefensa seguiremos trabajando para que caigan las caretas y terminar con la impunidad patronal, se esconda esta en el barrio o en una supuesta cercanía política, ¿no? Y, y es que, a, a ver, a mí me han enseñado ellos y yo no he tenido que, que rascar nada y ellos, A mí me falta que las fuerzas de izquierdas realmente recojan ese guante Y se empiecen a comportar como ellos, como ellos te enseñan Y te dicen, no, mira, yo, mi, mi trabajo aquí es hacer dinero y, y para hacer dinero yo tengo que hacer estas cosas Entonces, eh, pues, actuar en función de eso, ¿no? Pero no, o sea, yo cada vez que un, pues un partido más progresista o lo que sea eh, pues coge el mando de, lo, de algún lado de alguna institución, es que es lo mismo la defensa de la pequeña empresa eh, para la vida de barrio tal. y dices, joder, es que tío llevo viendo a la misma trabajadora 14 días seguidos y es que a mí esto no me, no me interesa por, por mucho que te erijas tú en, en el pues sí, en el garante de la vida de barrio, ¿no? que casualmente fa, pasa por, por gastar dinero en tu, en tu establecimiento, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no...? Claro, a partir de ahí, la, la pregunta es, ¿por qué no...? Si ellos ya nos dicen lo que van a hacer, ¿por qué no hay un enfrentamiento directo y se pone encima de la mesa lo que van a hacer? O, sea, eh, ¿o actuamos como ellos nos han enseñado que van a hacer, ¿no? No sé si es una cuestión de miedo o es una cuestión de, de ingenuidad política, ¿no? Eh, por ejemplo, pues por seguir con, sin cambiar de, de tema con lo del cambio climático, bueno, pues vamos a hacer un plan. O sea, el, los pasos son siempre los mismos, los mismos y, y tienen una estructura narrativa muy clara que yo creo que para las audiencias ha acabado siendo bastante aprensible y, y que no se mueven de ahí. O sea, esa narración siempre tiene que seguir esos mismos pasos como para que resulte creíble, ¿no? Eh, en el libro, por ejemplo, pongo la, el, el ejemplo de, de, la, del, del cruce de declaraciones cuando sale todos los meses el, el dato del paro, ¿no? Entonces, eh, pues el, el ministro se felicita, la patronal también se felicita y, y luego llegan los sindicatos que dicen que es que el, el empleo que se ha creado es precario y de muy corta duración y ya está. Y el siguiente más lo mismo, y el siguiente más lo mismo. Eh, entonces, ¿qué pasa que que yo tengo conmigo que hay un montón de cuestiones que, que van sobre el poder, sobre quién tiene el poder y qué vamos a hacer cuando lo tengamos y qué vamos a hacer cuando el poder nos ataque, que se tratan como cuestiones meramente divulgativas y eso es un problema. y que vas, o sea, Pensar que vas a ganar si haces una buena divulgación de un informe cojonudo que has hecho de 600.000 empleos verdes, por ejemplo. Entonces hago un plan, lo visibilizo en redes, lo presento en no sé dónde, hago un libro, pues hago un libro, lo presento, eh, y entonces genero pues mucho discurso, me entrevistan en el intermedio y ya está, ya he hecho mi trabajo. Pero no, o sea, tú has puesto una propuesta encima de la mesa, con, pero es que se la has puesto a unos medios que tienen unos dueños... Eh, que están bastante más cercanos a, a ese poder que tu trabajo se diría, supuestamente, derribarlo, ¿no? Entonces, me gusta mucho cómo lo, lo aborda Marina Garcés este tema de la divulgación y el poder, que ella siempre dice que, que sabemos todo, o sea, que es que la famosa generación preparada, pues sí, hay gente pues con muchos idiomas, con, tal, con mucho conocimiento político, de estrategias del siglo pasado, del de, de, de, de, de país X, Y... Pero luego no puedes nada. ¿Por qué? Pues porque la. Ta, me sale en el, el choque con el. con el, con el poder real es que, es que no le puedes poner un informe así. Eh, eso no va a ser así, ¿no? Y luego la, la segunda parte de, de que esto no es una cuestión divulgativa, sino que es una cuestión de poder, está en.. Eh, Estar generando nosotros cosas, eventos, acontecimientos, presentaciones de libros, etc, etc, o impedir que ellos hagan las cosas. O sea, me, me falta, a mí me falta esa segunda pata, ¿no? No, no, no hemos tenido mucho éxito últimamente eh, frenando, frenando que. que pues que ciertas cosas se, se hagan, ¿no? desde, desde cosas más pequeñas como un desahucio hasta, hasta cosas de más envergadura ¿no? entonces eh, pues bueno, si, si el tratamiento va a ser de generar contenidos y, y demás, pues estamos un poco perdidos yo, yo es una lucha que tuve bastante interna conmigo misma mientras ya estaba terminando el libro porque bueno, en Guipuzcoa hemos tenido, yo soy guipuzcoana, eh, hemos tenido bastantes huelgas eh, durante todo ese tiempo Por ejemplo, ahora está vigente la, la huelga de, de, cuidadores de cuidadoras de residencias de ancianos Y yo decía, pff, igual yo no tenía que estar aquí escribiendo un libro y tenía que estar con ellas ¿no? Por ejemplo, o, o tenía que estar haciendo cualquier otra cosa y, y no tanto generar generar generar generar y a mí me, o sea yo soy la primera que me encanta leer materiales nuevos y demás pero es que luego eh, me desanimo enseguida porque la plasmación es que es remota y es pues es que es que no no veo posibilidad de, de, de meterla por ninguna por ninguna rendija no eh, entonces, eh, claro, sobre esos empresarios que, que decía antes, de por ejemplo, el de Bastán, O también, bueno, yo trabajo en un periódico y, y pues por mi trabajo tengo acceso a eh, la lista Más o menos frecuentemente me llegan algunos titulares sobre las subvenciones a empresas Que las entes municipales y forales dan, pues eso, como subvención directa a la contratación, claro, yo, un pueblo como el Golibar, que es un pueblo, es que no sé cuántos habitantes tendrá, creo que no tienen ni 10.000 eh, 10 habitantes, igual te mil 100.000 euros para contrataciones directas para, en las empresas, o sea, en plan, te financio el 80% de tu trabajador, y es como, vamos a ver, <ríe> o sea, vosotros me decís, no, porque nosotros estamos para generar beneficios y, y para dar vida, ¿verdad? o sea, es, es que al final, es que es un diálogo de sordos eh, Ellos te van a decir que, que son fundamentales y tú les vas a sacar las cuentas y les vas a decir que, que, que están... Hipersubvencionados, ¿no? Puestos a hablar de quiénes son los parásitos sociales y todo esto, pues igual podríamos empezar un poco por aquí. Y que, bueno, ahora que están tan de moda los grupos de WhatsApp, estos que hacen bulos, es que puedes hacer un grupo de WhatsApp con estas cifras de que te contratan con dinero público el 80% de un trabajador y sin ser un bulo, pues que, o sea, quiero decir, es una cifra de dinero importante pues que, que, joder, que si se destina a, mmm, yo qué sé, a aportar ayuda para abrir una mezquita sería controvertida, pero que para esto no lo es, y no entiendo por qué, a mí me, me cuesta mucho, ¿no? Eh, bueno, no me voy a alargar mucho más, ¿eh? Eh, Otra cosa que me preocupa, y que está un poco también relacionada con todo lo que he dicho antes, es la sustitución de, de las acciones directas por los discursos por los discursos o performance de, de diferentes tipos eh, yo tengo un poco de... y me apetece escribir cuando tengo datos sobre esto tengo un poco de, de nostalgia de, de, de la clandestinidad ¿no? porque ahora como hay que visibilizarlo todo o sea, es, cuando ganas es cuando estás visibilizado <risa> eh, y yo creo que no, yo creo que, que los mayores golpes de efecto se han dado de manera clandestina, ¿no? Muchas veces, sin que supiéramos quiénes eran Y, y pues realmente dando, dando ahí un golpe de mano Y entonces, no sé, eh, me da la sensación de que de que esa, esa obsesión con la visibilización de cosas, aparte de, de denotar que, que falta mucho tejido común, ¿no? eh, pues al final es que acaba todo convirtiéndose en, en un espectáculo poco político, poco político y poco estratégico sobre todo. Eh, por ejemplo, el, el otro estaba leyendo en El Salto una, una entrevista de, de un director de cine, de Jean Gabriel Perriot y él, él recordaba eso, ¿no? O sea, en, en línea con esto de la sustitución de las acciones por el discurso, decía, eh, es que tenemos que recordar, o sea, el, cuando ha habido, por ejemplo, las movilizaciones de los pensionistas decíamos, es que estos sí que salen a la calle porque la gente no sale a la calle y estaba la idea esta de salir a la calle, salir a la calle, y salir a la calle y el titular que dio él fue pues que nosotros en Francia hemos perdido aunque hayamos salido a la calle ¿no? entonces que las preposiciones en, en estos casos son importantes y a, y a lo mejor se puede decir que, esto ya fantasía mía eh, perdieron porque salieron a la calle en vez de hacer otra cosa también podría, dentro de la gama de cosas que se pueden hacer en el ámbito político, ¿no? Eh, y luego que también él destaca que, por ejemplo, las películas de Ken Loach o de, o de Costa Gabras eh, se, se utiliza el lenguaje del enemigo Y es que, pues, con los ejemplos que he dado arriba, pues yo digo, Joder, pues igual el empleo también es lenguaje del enemigo Y la creación de puestos de trabajo también es lenguaje del enemigo, ¿no? y, y eso, hay veces que no no me, no, como tenemos el contrapunto del paro ¿no? que ahí se supone que estás peor eh, es un poco difícil de, de extender, esta, extender esta visión ¿no? y bueno, espera, no me voy a alargar mucho más no eh, otro problema de la visibilización es que... Y yo creo que esto las feministas lo han entendido muy bien y que los chavales que han estado en la COP de, de Madrid también lo han entendido muy bien a, terno, a tenor de los, de los demás que han usado. ¿no? Que mmm, ellos dicen, ahora es tiempo de actuar. Nosotros ya hemos hecho todo lo posible por, di, por la difusión. O sea, esto es importante. Es decir, yo no voy a estar creando aquí, haciendo que si performas, que si no sé qué que si tal. Y ahora es tiempo. De que las instituciones actúen Si, si es que tienen, quieren actuar en algún sentido Que bueno Es un poco es un poco discutible algunas veces Y hay veces que tú tienes que actuar A pesar de las instituciones no Y luego el, el problema de, de eso De coger el micro Es que eh, dar un discurso A veces sirve solamente no para abrir un nuevo camino Sino simplemente para cerrarlo Dando ese discurso Porque es como yo ya te he dejado este espacio Y ya no te o sea, eh, sí que he notado en los últimos tiempos que hay un montón de iniciativas que se quedan ahí porque en cuanto ya hay que pensar una estrategia y esa estrategia no pasa por hacer, hacer, hacer, generar, generar, generar eh, todo eso se, se rompe, ¿no? y luego eh, también me preocupa que cuando en, hablamos de... de el, del terreno laboral hay como una perturba bueno, se perturban o se mutan o se intercambian lo que son las causas de las cosas y las consecuencias de las cosas y lo que, y lo que decía lo que decía antes de las preposiciones, ¿no? todo ese intercambio, por ejemplo en el libro eh, pongo el ejemplo del crecimiento económico no que dice el crecimiento, eh, hay crecimiento económico pero no llega a las familias, dices que la naturaleza del crecimiento económico en la economía neoliberal es que no va a llegar a las familias Entonces, eh, claro, eh, entonces llega la locutora esta que tengo durante el capítulo 1 Que es Pepa Bueno Y se expanda por todo Se, se vuelve loca y dice Y, oh, en Cataluña, ¿pero cómo es posible que pase esto? Eh, y, no sé, yo veo mucho periodista y mucho comunicador y mucho tertuliano Espantado por consecuencias absolutamente lógicas De la situación en la que están. O sea, quiero decir, es. Por ejemplo, el ascenso de, de Vox. Eh, es que lo sabes que el ascenso de Vox no haya sido hasta ahora. Quiero decir, las la, la propia estructura del Estado español favorece por la propia, el régimen de propiedad de la vivienda, por la concertación, por la concertación educativa, por las tensiones territoriales, que eh, haya siempre una sombra de, de fascismo planeando en nuestra vida día a día, entonces lo, lo raro era que, que hayamos que hayamos, o sea, que hayamos tenido que esperar hasta 2019 para que eso explote con mucha mucha ayuda de, de los medios de comunicación que se espantan por ese mismo, por ese mismo fenómeno ¿no? y nada poco, poco más eh, eh, quería decir lo último que eh, estamos como esperando siempre que haya como una última gota de agua que colme el vaso y creo que ya tenemos que salir mentalmente un poco de ahí, ¿no? que no necesitamos más gotas de agua que colmen el vaso, sino que el vaso lleva colmado mucho tiempo y que la cuestión aquí es quién se va a quedar con el vaso y qué vamos a hacer con, con el vaso, ¿no? y lo que decía lo que decía antes ¿no? que igual no estaría mal un tiempo de, de repliegue eh, de, de, de de obsesión movimentista de hacer cosas sino de tener acciones más discretas y más precisas para conseguir que el de enfrente que es mucho más poderoso que tú eh, deje de, de hacer daño ¿no? muchas veces y por mi parte acabo aquí, venga, muchas gracias una cosa, aprovechamos que está por aquí si queréis vamos a ver una cosa es el trabajo yo soy laborólogo y una cosa es el trabajo y otra cosa son las relaciones laborales las relaciones laborales ahora están desde, desde mi esclavitud es ¿eh? porque la ciencia laboral dice que trabajo fijo contrato fijo, trabajo temporal y ahora todo es un bon, eh, eh, todo es, casi todo, casi todo es precario. Eso es otra cosa, pero el trabajo en sí se ha comprobado. Por ejemplo, en Estados Unidos, en una región, dieron unos subsidios y a los cuatro o cinco años fueron a ver y había, y estaba igual. No había habido, no se había dignificado la sociedad. Sin trabajo, no puede haber dignificación humana. Otra cosa es cómo se hace ese trabajo. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Eso, desde luego, las relaciones laborales son... Es más, yo, por ejemplo, soy gerontólogo social y, y a los viejos, a los que se hecho y yo también, que estoy jubilado, le digo, tienes que trabajar, eh, Si no, como, como, como cuestión de salud, cobres o no cobres la parte, digo, no, no dejes de trabajar porque te vas al hoyo eh, pronto. O sea que eso es importante, y ha habido muchos tratadistas, trat trat incluso más, que hablaban de trabajo. Y tal. O sea, que son dos cosas distintas relaciones que son muy malas ahora no, y otras cosas Sí, bueno, una noción de trabajo yo lo he... no es un libro académico este, pero yo he considerado trabajo un poco lo que sería el trabajo salarizado eh, trabajo también autónomo incluso la pequeña empresa eh. pero bueno sí, yo también creo que una cierta actividad es buena pero... Claro, es que lo apetecible de, la relación, de las relaciones laborales para el que te impone esas relaciones laborales eh, no es tanto el dinero, yo creo eh, que no es tanto el dinero que gana contigo, sino el, tener, el poder tener poder, valga la redundancia, y determinar qué hace una persona durante ocho horas al día. O sea, porque hay empresas que son absolutamente ruinosas. Que el, que el propietario las podría cerrar pero bueno, yo creo que esa sensación sobre todo en, muy, en mucha pequeña empresa de yo soy aquel que manda y vas a hacer esto porque si no adiós y, y en concreto en la pequeña empresa española es que yo siempre he trabajado en pequeña empresa entonces eh, creo que esa mentalidad está ahí por encima en muchas ocasiones de del dinero que se gana y se pierde, o sea, se podían mejorar mucho esas relaciones, pero no quieren. Ay. Yo quería decir que yo discrepo en cuanto cuando has hablado de potenciar, comías, el inmovilismo, digamos al movilismo tradicional, discrepo. Yo quería poner solamente un ejemplo. Eh, yo tengo unos 20 años cotizado sobre todo en el sector metal es lo que más conozco tú procedes de una zona donde el sector metal es principal mi, mi padre es metalúrgico lo sí. conoces y yo te puedo decir que aquí en Cantabria es el segundo convenio más alto después de la construcción y te puedo decir que las cosas que se han conseguido lo he visto lo he vivido desde niño huelgas y demás y ya luego como trabajador y ha sido de la siguiente manera te hablo de mi sector ¿eh? Eh, de metal, como tiene muchos afiliados y como tiene muchos trabajadores y como al final el que mueve la máquina y la industria, nos cuestiona lo que sube el PIB, sobre todo eh, se ha conseguido la siguiente manera, esto lo he visto yo carga de trabajo carga de trabajo, ahora hay mucho trabajo hay que trabajar, vale, para para, joder, que esto no sacamos el trabajo, nos va a subir el sueldo o no nos va a subir el sueldo o no a... y se sube el sueldo Quiero decir, eso ha sido gracias a la conciencia de clase, al movilismo, ¿no? O a la movilización, llámalo obrera sindical o lo que quieras llamarlo. Entonces, lo que yo veo, que también conozco y tengo familia en el sector servicios, creo que falta cierta conciencia de clase porque dada por la precariedad. ¿Por qué? Si eh, vemos que en el sector servicios hay mucho de, de contrato para verano, luego techo, entonces. Vienes, vas, y no creas, digamos, ese tejido de compañeros, por decirlo de alguna manera, y decir, bueno, ahora que hay trabajo y es verano, vamos a parar a ver qué gracia le hace este tío que no atendamos a los turistas, y a ver si nos sube el sueldo o no. Y falta esa conciencia de clase, yo era lo único que quería decir. Y ya, como acabar, eh, un tema que creo que no, has que no has tocado, pero que creo que es importante, nos venden la muletilla todo el rato los políticos y demás, las pensiones, es insostenible, es insostenible, vale. Eh, conozco varias personas de mi trabajo que se han jubilado el año pasado y este año se van a jubilar con 46 años cotizados en un taller trabajando como soldado y me gustaría que esta, estos, esta peña que está en el Congreso o este llamarete que, que vayan 46 años a un taller a trabajar de soldado a ver si ese señor se puede jubilar con 65 años o no se puede jubilar o todavía tiene que seguir trabajando 55 años ¿sabes? yo quería apuntar un poco eso, porque a lo mejor esto de vendernos la moto, de que las pensiones no son sostenibles a lo mejor yo pienso, ¿eh? y con esto acabo es como cuando tú eres niño y vas de la mano de tu madre y dices, quiero eso, y te dice tu madre, no, no hay dinero, no hay dinero, pero si hay dinero para comprarte ese juguete es decir, era un poco lo que quería transmitir, ¿sabes? por eso yo soy un poco defensor del movilismo porque me ha tocado verlo y he visto que cuando la, el, el operario no da hacia a la máquina y los engranajes no se mueven, el empresario se pone muy nervioso, porque hostia, no generáis dinero, no dais a la máquina de hacer dinero. ¿vale? Uh -huh. Yo vamos, yo hablo de lo que conozco, no de lo que no. Sí, sí, no, además eh, vosotros tenéis la ventaja de que tenéis un trabajo muy especializado y que.. Entonces, ahí es. Eh, mmm... No, no voy a decir más fácil, sino que.. A ver, ¿cómo te lo explico? que es un pilar económico fundamental, que los servicios no, eh, se pueden estar poniendo un poco a la par o pueden estar creciendo, pero ya sabemos en qué condiciones laborales, con mucha entrada y salida y mucha dotación de trabajadores, en, tu, en vuestro caso no sé si hay tanta dotación de trabajadores. Ahora sí por el tema de TTS, por claro. el tema de que se, se introdujo al final... Se introdujo poco a poco, parecía que no, pero se introduciendo y sí. Pero eso, todo trabajo especializado, en principio, tiene unas condiciones óptimas para hacer eso, pero claro, tienes que tener compañeros que quieran. Yo, yo que trabajo en prensa, pues... Es que también sí. en el sector, por ejemplo, nosotros lo vemos, la diferencia que hay de lo que es la, la fábrica a lo que son los lo, el personal administrativo de oficina, no hay conciencia de clase tampoco. Claro. ¿Sabes? Por, por, y, y muchas veces es porque a lo mejor ellos siempre cobran menos que nosotros, muchos de ellos, pero se creen que al estar trabajando, esto es, esto es muy muy gracioso, al estar trabajando Exacto. a la al lado del jefe, se creen que son de la clase, de la clase del jefe o clase media, cuando son más clase obrera que nosotros, muchas, muchas veces. Sí, sí, sí. ¿sabes? Eso pasa mucho con, sí, con, con beca bueno, sí, becarios y demás, que bueno, como vas con traje ya. <risas> Y sobre todo lo de las pensiones, me gustaría saber un poco qué opinas sobre eso de... Sobre... Sobre que, es que no es insostenible... No, ya sabemos que no es insostenible. No, y... no. Y es que además yo creo que la edad de jubilación se debería bajar. O sea, quiero decir, en la productividad de un trabajador en los últimos 40 años cuánto ha crecido. Y es que el problema es que eso no se ha traducido en, en mejoras para nosotros. ¿eh? entonces se lo han quedado ellos. Pero no, la, la edad de jubilación es perfectamente posible bajarla. Yo Pero... les preguntaría, por ejemplo, a esos señores, eh, si ellos eh, se fiarían, por ejemplo, a someterse a una operación con un médico de 70 años. Si, si confiarían en, en un transportista, un camionero de, de ruta, llevando un camión con cuantas toneladas con pues 70 años, por ejemplo, un albañilo. Yo, para que un poco sí. se, pongan en, intentar que se pongan en la piel de... ¿no? Sí, pero bueno, también eh, creo que parte del trabajo de, de los políticos es ser bastante inmunes a esas cosas que a nosotros nos parecen muy lógicas, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues habrá transportistas de 70, pero mi mudanza la voy a hacer con uno de 45, vale que Ese es el problema, que no, que eso, que el problema de todo esto es que ellos van a dormir bien, igual. Tú vas a dormir mal, pero ellos van a dormir bien. Eh, el, los de enfrente nuestros que se han quedado parte de tu salario toda tu vida también van a dormir muy bien. Entonces, hasta que no pasen cosas que no les hagan dormir muy bien, eh, vamos a estar en estas. Vamos a estar, pues bueno, vamos a hacer un vídeo divulgativo de no sé qué, pero es que no, o sea, esto no es razón contra razón, ¿eh? es, es una cuestión de fuerza al final. Entonces me, me da mucha rabia que haya gente que trabaja un montón porque es que yo lo veo, a decir no, porque ya tengo el dato y con el dato voy a, a Filipinas. ¿no? o sea, con el dato no, porque aquí hay que batirse el cobre con estos y ponerles contra las cuerdas. No, no va o sea, ya está. Es que se ha hecho siempre. ¿no? A mí no, a mí me encantaría que hubiera otra manera, pero es lo que se ha hecho siempre y cómo se ha ganado. No, no conozco otra, otra manera de haber ganado nada. El trabajo depende. A mí me dicen empleados de banca que quieren estar hasta los 70 años y pueden estar, y pueden estar, perfecticamente. No es igual un metalúrgico, no es igual que un banquero. O sea que... Sí, sí. sí, sí. No, sí. hay gente que es muy vocacional y demás. O sea, yo tampoco le doy a, a decir no, al que quiero, quiera también. que trabaje. Tampoco un cirujano. Aparte yo creo que hay que darle. Sí, a la sí es verdad, es verdad. Si un tío se tira hasta los 70 años como juez, ¿qué pasa? No hay jueces más jóvenes que a ese trabajo. En Rusia hay una que está operando 89 años. Ya, una... bueno. bueno. Pero... Yo no me o sea, dejaría operar por ella, ¿eh? eh yo no me dejaría operar por ella. El problema, el problema existente es que el concepto de trabajo. Ya que llamamos trabajo. Yo pienso que el trabajo ya hasta el término de trabajo, ya viene desde las escrituras como, como mal definido, ¿no? Y ganarás el pan con el sudor de tu fresco, y ¿sí pues, No, bueno, es una No, no, rana, no, pues es, es el, la, la base es de la ética la de todo el trabajo la, que tenemos hasta hoy en día. Y apareciendo ya desde, desde, desde los ancestros hasta la actualidad, y eso ha sido una base que... Y de dominación, al, al o sea, sí, sí. Que alguien ha dado al trabajador y al. La... El segundo, en cuanto al planteamiento que has dicho de las de los reformas y todo esto, es decir, ahora las reivindicaciones que se hacen son más que nada espectáculo. ¿no? Es, una... es decir, hay que darlo todo un componente teatral. Sí, eso salgo es. Salgo con tambores y salgo disfrazadito y salgo con colorines y no sé qué y no tenemos el planteamiento de la acción directa es decir, se ha perdido el concepto de acción directa y se ha llegado al teórico y vamos a la calle con el aspecto teórico que nos han vendido estos señores que dices tú que a su vez son vendidos a esas grandes empresas es decir, el periodista de turno ¿eh? es el lame perdonad por la expresión es el lameculo Sí, sí, no. Es muy del Que había en la oficina hace 30 años. O como decía el compañero, ese que se considera ¿eh? que porque está al lado del jefe ya es jefe. Porque está por encima. Porque el metalúrgico está abajo ¿eh? y el administrativo está arriba. Es decir, es una cosa que parece una tontería, pero ya es una estratificación. Es decir. Si nosotros nos ponemos a analizar el planteamiento de una empresa como está diseñada, hay hasta una estratificación. Es decir, el soldador, el chapista, el caldereta, está abajo. El administrativo está arriba. Y por encima de él, o aparte, está el perito, el ingeniero, no sé qué, que nunca le va a saber por abajo. Y si baja abajo, es para tocarte las narices porque encima no sabe lo que estás haciendo. No tiene puta idea. Bueno, sí la tiene, pero eh, pero, pero no sabe no idea. sabe la dinámica de tu trabajo. Ese es el problema, existe. Es decir, que hay un desfase entre el trabajo que desarrollas y lo que cree que se está desarrollando. Hay un desfase. De todas formas, Entonces, ellas... hay una dualidad ¿sabes? que choca cuando baja pues al tajo y. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Coño, lo que me han ha mandado. Yo quería añadir que, ya para acabar, eh, el tema de, aparte del movilismo y de tal y todo esto, yo sigo insistiendo en lo de que, que el empresario cuando no ve que alguien mueve la máquina, él deja de contar dinero, él empieza a ver, hostia, ¿qué pasa? Aquí", ¿no? Entonces, en los 80, 80 años 87, yo recuerdo, era muy niño, pero las ruedas de pieza y demás, eh, los obreros eh, iban con barras por la calle, vinieron antidisturbios, tanquetas, tal, eso también ha pasado mucho en Vasco, pasa en Asturias y demás y hostia, la policía tenía miedo, los empleados tenían miedo y no te voy a decir que eso sea lo de vamos todos ahora con, con varillas, con no sé qué tal pero, pero, es que ahora yo creo que cómodo o sea, eso, es, o sea, la policía todos, está últimamente cómodo, está desatada es es en, en todos los sitios el que había era más fuerte, y más, no, no, y más no era más fuerte, más fuerte más tenía un concepto Sindicalista, no político. Es que es el grave problema. Sí, claro. Es decir, cuando un sindicato se convierte en correa de transmisión política. El sindicato es sindicato. No puede ser una transmisión política. Y es que, por ejemplo, Porque entonces ya es otra cosa distinta. Yo que... Yo puedo... Perdona, quería sí. hacer una intervención. Sí, sí. para que no se me quede dentro. Si me tengo que ir. A... Sí, sí, sí, un, sí, un momento, sí, sí, Un, un momento. Aquí copando, compañero. Sí. No, no, no, para no, nada. No, no, no. Pues, bueno, no que, o sea, yo entiendo que tu libro, que no lo he leído, pero entiendo que es más más que una crítica clásica al trabajo asalariado, igual se centra más, no lo sé, pero corréjame si me equivoco en, digamos en las implicaciones sociales que tiene el trabajo, ¿no? Sí, y, en parte sí. Y cuando has hablado del tema de pues, el trabajo como, como ente de integración en la normalidad impuesta, como también me gustaría añadir como el tema de la moralidad, ¿no? Como también el... que igual que con el racismo se hace mediante... pues eso, los españoles tenemos más derecho a delinquir o a cagarla que, que la gente que viene de fuera, ¿no? Pues con el tema del trabajo también se ven muchos comentarios también de prensa, periodísticos, y demás. Eh, hizo esto el chaval, pero, joder, pero se parecía muy bueno que trabajaba en no sé dónde. Eh, en cuanto... Eh, o o yo que soy un delincuente, no sé, alguien, un activista y tal pues mira lo que hacía, que vivían del cuento, no trabajaban, además o pues sea, todo ese tema ¿no? de la moralidad también está... o sea, el trabajo forma, forma parte, no solo de la estructura capitalista ¿no? Sí, mira, el otro día, además me pasó las dos cosas el mismo sábado eh, en nos iban a poner un, un metro, que no nos hace falta para nada pero se han empeñado en que van a hacer un metro y bueno, pues, eh, estamos unos cuantos ahí, cuatro y el del tambor Con una edad media de sesenta y tantos años y luego yo y otras dos <ríe> eh, Pues haciendo algunas acciones ¿no? Y estábamos poniendo una pancarta antimetro, ¿no? porque ya están por todo el centro de la ciudad Está todo levantado y bueno, es un caos aquello Y en esto que estábamos poniendo la pancarta, hacía mucho viento, así casi como hoy y éramos por la mañana y estaban pues eso, un montón de señoras porque la mayoría son señoras pues que tendrán sesenta y tantos, setenta años luego estaba yo con otra chica y ya enseguida, o sea, pasó un coche y lo primero que nos mandaron fue a trabajar <risa> y yo, pero no, es la, la que tiene la gente aquí de trabajo de sobra entonces, eh, lo que decía antes, igual que que se habla del trabajo como un bien, eh, la aspiración de España es tener un paro por debajo del 10% y entonces estaremos todos muy felices eh, eh, Hay un montón de situaciones en las que el paro, se, o sea, o sea el, paro, no, el trabajo se arroja la cabeza del que pilles porque se supone que tiene que estar trabajando porque como tú estás trabajando y te estás jodiendo pues este que, en fin, que está poniendo además en jaque lo que hemos votado aquí todos los donos tierras no, no, no, esto es a trabajar y luego ya lo que me flipó por pues la tarde, me fui a, a una pastelería que me quería comer una bomba de nata, pues nada, le pido a la dependiente a la bomba de nata, y viene una, bueno, una chica, no llega ni a entrar a la tienda, le pide un euro, a ver si quis, le puedo dar un euro para un café, ¿no? en, en frente de ahí hay, pues como una, hay un hospital, y en el hospital hay unas habitaciones que son así como de psiquiatría pero ellos pueden entrar y salir normalmente y es súper normal que, que estén por la calle y hay veces que te piden un euro y si quieres se lo das y si no quieres no se lo das y entonces, me, nada, se va la chica y me viene la pendiente y dice, es que hay que ver, ¿eh? Esta gente, ¿por qué no trabajará? Y digo, tía, es que están en una planta psiquiátrica, no van a trabajar. Y dice, porque pues mi padre ya lo decía, ¿eh? Que tonto, tonta mierda, mierda. Y aquí hay gente que les da. O sea, encima se enfadaba porque otros les daban. Y dice, y luego van a Leroski ahí a comprar a comprar con el euro que les dan, ¿eh? Y digo, bueno, no sé qué, qué quieres que haga. Es que... Y eso... Eh, gente que es mucho más vulnerable que tú o que lo que sea, se le, o sea, es que se le tira el trabajo a la cabeza, literal y por eso también cuando, cuando hablaba de, de estas tendencias fascistas, fascistas antes eh, de España, eh, cuando yo oigo todos estos comentarios, a mí no me parece que sea porque Santiago Aguascalabra es muy famoso yo llevo yendo estas cosas toda la vida y eso está en el ADN español eh, de siempre ¿no? y esa, esa idea de que del trabajo debido de un poco súper católico y súper, no sé eh, bueno, eso, eso, el trabajo, la moralidad del trabajo o sea, a mí aportación de... Gracias. Venga, a ti. Sí. Yo en, en la línea un poco de todo esto que estamos hablando, entendiendo que básicamente lo que nos estás contando es cómo tenemos que reconsiderar el lenguaje con el que hablamos incluso y cómo nombramos y cómo nombra el poder incluso nosotros mismos, todas estas cosas. Por un lado, tirar del, del hilo de una entrevista que apenas se atisbaba antes de venir, que tienes en, en las redes, alguien te ha entrevistado y en un momento dado dices que en otra presentación, una señora, en de hablar de conciliación, entendiéndola de otra manera, recuerdas, que en vez de del modo en que habitualmente lo entienden los empresarios, solo mirando por sus intereses cuando se les obliga, desde ciertos estratos, sí. como dices, de las fuerzas que operan a no, es que hay que conciliar. Y que esa señora hablaba, no llegaba a leerlo en detalle, en extenso, de otro, otra manera de que todo lo exterior al trabajo fuese conciliación no. Ah, vale, sí sí, sí, sí, sí, me quiere sonar, sí, que no, no es necesariamente una cosa familiar, sino que todo lo... No sé hasta dónde llegaba ese hilo, ese ovillo y en esa línea, sí. el hecho de que estoy contigo, aunque quizá uno de los fallos es esta visibilización excesiva, recuperar la clandestinidad y en esa clandestinidad ser capaces de repensar críticamente absolutamente todo el lenguaje con el que nos referimos a estas cosas, y ir incluyendo ahí, pues todo lo que vamos visibilizadamente oyendo y se nos cae, no, es que las rentas básicas... 5, 6 o 7 sitios que se ha probado parece que al cabo de X meses eh, a veces con mucho truco, porque esas rectas básicas bueno, hay que tener básica, pero ahora vais a tener que pagaros vosotros esto, esto, y... esto... En otros sitios sí parece que se les ha dignificado, al contrario de lo que decía usted antes, no y te parece que sí se han sentido un tiempo, el tiempo que ha dado el experimento mejor y tal y cual, y les animó incluso a ser creativos comillas, ¿no? a esa peligrosa sí, palabra en el sí. sentido que fuera, y emprendedores, ¿no? entonces esas cosas que están pasando, no sé si manipuladamente incluso para que se caigan en los cinco o seis sitios en que están pasando, repensándolas en la clandestinidad, o cuando oye esa piqueti hace cuatro días que no he tenido tiempo de leer porque lo dice que es que habría que dar a cada joven 120.000 euros ya de partida y dices, joder, este tío se ha tomado un tripio, o, o si hay algo de, de sentido en esto que dice, habría que ponerse a reflexionarlo conjuntamente. Pero tal como estamos de apartados... Los cada cuales, los cada uno, o incluso aparentemente juntos en las cosas en que lo estamos, pero manipulados y vencidos muchas veces de antemano, siento que falta clandestinidad y falta. De... Yo le he hecho mucho de menos. <risa> no, <risa> que yo le he hecho mucho de menos. <risa> y falta de visibilización de por dónde vamos todos encarrilados, pues como tú misma dices, hasta escribiendo el libro o en una presentación, cómo llegas a sentirte de dónde está la espita sí. que sí. pueda hacer explosionar esto, o dónde quedó la de nuestros padres, o bueno, yo siempre suelo citar. Como una evidencia, un marinaleda donde la construcción funciona de otra manera. Y funciona, no es una utopía, está funcionando. Desde hace una serie de años, por una serie de factores, claro que vendría aquí alguien, ya, joder, pero eso es una dictadura, eso es no sé qué, eso es un conflicto". Claro, bueno, se pueden valorar esas cosas, insisto, en la clandestinidad. No sí, en un ambiente de confianza. No, y en, en un o sea, más que he dicho clandestinidad, pero unos ámbitos de confianza y de que... No le contesté uno en Twitter, de no sé qué, para que luego en el programa de no sé quién te saquen la baralla esa que han tenido y que parezca que está todo el mundo peleado, ¿no? Es y que, que, y sí, que es por, un... Por resumirlo, perdón, en una sola frase sería lo que un Agustín García Calvo, ya desgraciadamente fallecido, uh -huh. hablaba de que un, un adecuado decir las cosas de otra manera puede estar siendo un suficiente hacer en los tiempos que corren. Pues sí. Pero necesitamos esa clandestinidad y que eso lleguemos a creernos que puede estar siendo un suficiente hacer y no que al final por, por, por otras movidas de tipo de las, los gremios y tal, nos parecen que son lo más que podemos hacer pero nos siguen haciendo, como decíamos, estar en la misma correa de transmisión de poderes y de todos los demás. Igual hay que convencer a ese empresario que ya está bien de que esa maquinita no tiene que seguir funcionando así. Claro, bueno, pero y hay otras cuestiones sabes, de esfuerzos, de crianza, son... de otras historias que tienen que prosperar. Ya, pero es que a lo mejor sabes qué pasa, que a lo mejor si tú dices no... Eh... Yo no voy a dar la maquinita, no debería dar la maquinita, pero igual no me atrevo. por a lo mejor somos 15 los que decimos, no, si este no lo hace, yo tampoco, yo tampoco, tampoco. A lo mejor la maquinita no se mueve. Y el tío sí, es el sí, que el dice, hostia, 15 maquinitas que no se mueven. Y otros dice coño, los de la fábrica de tal, en Cantabria, e igual en Bilbao dice hostia, no sí. mueven la maquinita. Igual nosotros tampoco vamos, un poco pongo ejemplo lo que pasó en el 15M, que empezó en una plaza, sí, sí, sí. saltó a otra, saltó a otra, saltó a otra y fue todo el Estado ¿no? y solo apuntar por lo de Marinaleda que a mí me parece un ejemplo cojonudo pondría un ejemplo también lo que, es, lo que está pasando en Portugal un gobierno que se ha puesto de acuerdo eh, un gobierno de izquierdas o socialdemócrata, por los de izquierdas y joder, y a, aquí no se sabe nada de eso, en los medios no sale, no interesa que salga, sí, ni, silencio, y, ¿sí? y, y, y, y te siguen viendo la moto, Portugal, Portugal, si esto está muy atrasado, ¿qué coño está muy atrasado? O sea, los datos que demuestran de, de Portugal la, la proyección que ha llevado, joder, ha demostrado que un gobierno de izquierdas ha conseguido eh, dar un volantazo en la crisis, ha conseguido. Muchos avances, y aquí nos siguen sigue en la moto, y, ah, aquí lo que hay que hacer es lo que digan... Con lo cual, es... invisibilizado, ¿no? ¿Portugal invisibilizado? Eso es, invisibilizado sí. y, y etcétera, etcétera, ¿sabes? Y no nos interesa eso que va, ¿no? Y lo que interesa es lo que nos digan desde Europa y hacer lo que es total para qué tal, ¿no? Entonces, perdón, una cosa sí, sí. en este detalle de las uniones que estás apuntando, bien, excepto que lleguen, como vemos en películas de que los en otros momentos que llevan, y dice el empresario, bueno, bueno, bueno, bueno os subo el sueldo, y entonces empiezan las divisiones. Sí. Bueno, yo sí, yo te lo conté con ah, la segunda vez. Invitan las divisiones por los unos mismos, que el otro coreano este de origen alemán, este es el que habla de que hoy día somos nuestro propio producto de explotación. Sí, o sea, que eh, conseguido... visto? sí, sí yo sí. he visto... Ese es un problema gordísimo para los pequeñitos. Eso oye. lo he visto yo. Yo he visto gente que era el más guerrero de la fábrica, ¿sabes? De repente encargado. Ya no es guerrero, ya no es nada comprar voluntarios con dinero, lo que toda la vida se ha hecho y apuntar un poco solo con los gremios, yo lo sigo defendiendo los gremios, ¿eh? pero en general no tiene por qué ser solo este gremio, sino este gremio más este, más este, más este uno de los monumentos que ahora ya no existe, más famosos de la humanidad, que era la catedral de Notre Dame se quedó sin torres góticas porque el gremio de los constructores dijo que hasta aquí fue la primera huelga de la historia, ¿sabes? y por eso quedaron planas que se pueden conseguir cosas y, y hay ejemplos en la historia suficientes que a lo claro, mejor ahora lo que dice la compañía toca plantearse otras cosas como lo mismo que en las redes pues yo sí, creo que este, este año ha sido este muy bueno, eh la verdad o sea, quiero decir, en, en movilización sindical no me refiero tanto a la movilización sindical que es que la tiene la de, que hacerse como a la de los trabajadores como a la... a ver, a la comunicación de, de, de todo y cada aspecto que se hace y o sea, y en esto eh, el ejemplo claro de, de mano del día es la famosa campaña del Partido Laborista. Si, si no ganas, la campaña no es buena. O sea, me da igual que haya sido muy emotiva o lo que sea. A mí lo que me tiene muy asustado, y me imagino que a todos, es joder, eh, con un tío este que, que ha ganado ahora en Gran Bretaña, joder, que parece que ver, es que no, no quiero usar palabras muy así importantes, ¿no? pero es que a mí me parece que no sé dónde cojones ha salido el Trump, que no sé dónde cojones ha salido, que parece que, que nadie lo y la gente les vota. Y luego esto pasa: que luego ves trabajadores que ganan mil euros, que de repente dicen, dice un político, yo no quiero subir lo que ha hecho Valeria, o si salimos nosotros, eh, la coalición está, cuando acaba la legislatura, que llegue el sueldo mínimo a mil doscientos. Y yo he oído obreros que cobran mil euros o poco más decir eso es imposible cómo hacer eso esto no sé qué yo no les voy a votar Hostia, macho pero ¿sabes? son cosas muy incomprensibles que dices cómo puede ser esto no y cómo tú dices ¿cómo, esta gente, cómo la gente puede votar a este tío que le estamos viendo que mira cómo es y la gente lo vota por y... el matriz lingüístico instituido son cosas macho que, que dices Joder, el problema no. es que no tenemos en la historia la clase obrera ha tenido su dialéctica y su lenguaje el problema actual es que hemos comprado el lenguaje que nos venden los psicopedagogos o los psicolingüistas, ¿no? Entonces, el problema es existente es este psicolingüismo que nos viene desde hace muchos años de los Estados Unidos, Inglaterra, y que lo hemos incorporado como lluvia fina y, y palabras que muchas veces las utilizamos en el día a día, que no sabemos. Y que hay que meterlas con calzador en el discurso del día a día, ¿no? entonces, pues, la gente va asumiendo eso como que es el, el padre nuestro. Sí, entonces, Es que, lo que, es que es... la operatividad de libros claro. como el tuyo y el apisbo sí. que haces de otras cosas. De otro modo de nombrar. ¿Sí? Y la asesoría sí. de irlo proponiendo. A ver por, con, con qué te salimos en cada... sí, al, final, sí, al final, pero a mí es lo que desde mi tema me ha asustado, es como obreros que votan a vos, o obreros que votan a los conservadores, es el mío, es que es votar al patrón, tío, y es que a mí es un contrasentido, que, que, que es que no, no, no sé en qué momento se ha dado vuelta, ¿sabes? Es que no, no sé, o sea, es que es una cosa que me tiene asombrado, ¿no? Y, no, bueno la lógica yo creo que la lógica ahí es lo de que si a la empresa le va bien a ti te va bien, ¿no? O lo no, que sea ha no, y. No, no recalcitrante, no, no. sí, sí, sí. Es como sí, es que eso que me quede como estoy. Pero recalcitrante a tope. No, pero bueno, en, en, el, cuando votas también a ultraderechista, creo que tiene un plus ahí, aparte de quedarte como estás. No, que puedes ir un poquito más allá y identificar tus grupos que siempre van a estar un poco peor que tú yo creo que para una persona que gana mil euros es tentador eso. es decir, bueno, yo estoy puteado pero si hay cuatro más puteados que yo este, este, este y este yo ni tan mal y luego, y luego, tú has dicho que eres periodista sí eh, qué te parece por ejemplo eh, yo lo digo, la publicidad aunque sea mala siempre es publicidad y ahí me tiene asombrado como eh, a vos le ha upado, o sea la lista y todos los bueno, medios más en, en, entonces, entre comillas progress. el en mainstream pro, pro lo han upado a tope haciendo publicidad de ellos es que dice tal es que dice cual y además de, decir, de, decir, de repetir el discurso de vos ha llegado a todo el mundo ¿sabes? Claro, ¿sabes? Bueno, decir, y de desmentir los bulos pero que pero es, es peor asumimos, pero eso es porque lo asumimos asumes eso mira yo hay otra cosa que no viene al hilo de esto que es una lluvia, yo lo llamo lluvia fina. ¿Cuál es esa lluvia fina? El de la mujer ahora, con el tema de las pensiones. Se la está cargando a la mujer, eh, finamente, de que no tienen hijos. De que ah, no nos van a pagar las pensiones porque las mujeres eso, no traen hijos. Sí, sí, eso sí, esa sí, es, es otra que lluvia dice, fina. Sí, sí. Que parece que no, pero flota en el aire. Sí, sí, sí. Flota en el aire. Entonces es una presión indirecta hacia el sexo femenino, hacia las mujeres. Y luego, por Finalmente, otra parte, ¿no? se habla de es conciliación. Decir, que hay determinados sí. m, discursos subliminales que van muy finos, van en el aire, sí, con unas no determinadas acotaciones es que y que, que los vamos de asumiendo. De y en el bien. fondo hay que buscar un culpable. Hay que buscar un Sí, por eso que el Vox tiene este esta virtud para quien lo compra de tener siempre un enemigo disponible para cada cosa. Eso sí. lo hacen muy bien, ¿no? Y entonces. Y el inmigrante ahora, la mujer, cuando sea, entonces, entonces. hay gente que eso ya le viene bien. Pero ¿no? ese discurso no lo ha hecho vox. Ese discurso no lo ha hecho vos. Se le han hecho a vos. Sí. Anterior a vos, ya se hablaba del inmigrante. Bueno, pues él lo ha dejado cuidado el, cuidado con los enemigos que era lo que estaba hablando ya antes con el compañero, cuidado con los enemigos es decir, vale el enemigo es ese pero el que ha vendido el discurso no ha sido ese, ha sido este a ver, no sé si me entendéis lo que os quiero sí, decir sí, es decir, pero... vos es ahí, está ahí pero el enemigo, el que ha vendido el discurso del emigrante ha sido el que estaba contigo ahí a la vez bueno, pero, ¿no? ¿Eh? que lo, yo... el que ha ido de izquierdista lo o bien. de pseudoizquierdista, izquierdista o, o, o bueno o progresista o como lo quieran llamar, ahora. lo mismo que ¿Eh? el obrero ¿Ogiste? votando a vos que nos espanta, ¿no? ¿Eh? la mujer votando ¿Eh? a vos que nos espanta ¿Eh? también, o sea, bueno. es una, ahí sabes, están venga a meterse y tal y estas mujeres están defendiendo a vos y tal y dices, man, mira, ya, pero que no entiendes o sea que no, que no... ¿Qué, eh, antes que qué querías decir tú de lo de la conciliación ah no que me hace mucha gracia porque hablas de conciliación y conciliación jo, yo tengo un montón, yo tengo 42 años y tengo amigas pues de ese rango de 35 36 37 que ahora claro ya nos hacemos mayores y de repente pues es verdad nos falta un hijo vamos a tener hijo. bueno claro es, eso, es no. que ¿Eh? cómo partimos ya empiezan con el tema de la conciliación <ríe> yo tengo Tres amigas ¿Sí? eh, que no les han dado esa cosa de la conciliación porque resulta que a los empresarios no les venía bien y no, y no pasa nada. Y claro, ellas han tenido un hijo porque además hay una ley de conciliación que por lo visto apoya a las mujeres y a los hijos y bla, bla, bla, y la... ¿Cómo se llama esto? la corresponsabilidad, que es todo mentira, y luego yo la pido y la solicito... Y no me la dan porque al empresario no nos viene bien. Pero tengo una amiga que está todavía peor porque se la han dado y se ha enterado de que va a ganar un 35% menos solo por una hora al día que trabaja de menos claro. que su pareja, que además trabajan juntos en el mismo sitio. Y yo digo, pero eso es. El hilo de la no, entrevista, No entiendo, no entiendo. Que decías, ¿Te acuerdas de qué decía esa señora en esa, en esa línea? No. no, yo creo que. Um, yo creo que decía algo así como que la conciliación. También puede ser, no tiene necesariamente por qué ser familiar, sino que tienes que que, tienes que poder conciliar cualquier ámbito que te dia, que de tu vida, hacer macramé, o estar con tu padre o jugar a las cartas, fuera del ámbito laboral. Eso es lo que me suena a mí. Que conciliar también es conciliar tu ocio, o sea que no, no tiene por qué estar asociado a un modelo familiar. Yo creo que era algo de eso. A mí, me ha tengo, pasado, a, a mí me ha pasado, yo yo siempre he trabajado, yo, bueno, Javi y yo estamos casados y siempre tenemos discusiones de estas, porque Javi trabaja en el metal y yo soy, En el ámbito social, ¿vale? claro. Yo, y siempre trabajo en lo social, llevo 20 años cotizados en el ámbito social, y ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues que ahora ya con 42 años me he dado cuenta de que necesito cuidarme un poco y, y jolín, y reducir un poco el nivel, pues porque el sitio donde yo estaba currando era muy exigente. Y además yo quería dedicarme, pues, a, a otras cosas bueno pues en este ámbito de lo social en el que nos dedicábamos a cuidar de la gente y, y todas estas cosas me dijeron, jo, es que nos viene fatal no podemos darte una reducción de jornada y tampoco puedes trabajar solo de mañana y nada, que si quieres irte pues... vale el es perro cuidando a la gallina yo tengo compañeros que, que el por, por la conciliación, conciliación en confinio, en, ¿no? eh, querían, pensaron en pedir la conciliación, querían trabajar una hora menos al, al día, en vez de salir a las 3, a las 2. Sacaron la calculadora como buenos obreros, que son, yo siempre digo que somos mercenarios, ¡oh! ciento y pico euros al mes, paso. Y claro, entonces, si no tuviéramos ese sueldo, si tuviéramos un sueldo un poco mejor, seguro que la gente conciliaba a todo el mundo. Eso es, lo tengo clarísimo, pero la gente hace, como tengo un sueldo aquí, si me quitan ciento y pico al mes, 150, 180, hostia, no, no, no, no, tengo que llevar dinero a casa. La respuesta, la conclusión es, tengo que dinar, llevar dinero a la casa que tengo un hijo. En vez de conciliar, sino tengo que llevar dinero. Y ese mensaje es el que cala en todos y el que, o sea, hasta la médula metido, hasta lo que dice el compañero metido ahí, atorneado. Mira, es, es el planteamiento muchas veces de, del obrero es decir, ellos nos enseñan la zanahoria ¿cuál es la zanahoria? el sueldo yo te subo el sueldo pero a la vez que te subo el sueldo te subo la guardería te subo el transporte te subo lo otro con lo cual tú siempre vas a estar por debajo de eso la reivindicación social actual en la sociedad postindustrial está que ni, ni es ni post, ni es industrial, es todo ficticio, es todo un para mí, ¿eh? es todo un post formal, de esto que llaman ahora. En realidad lo que había que reivindicar en los convenios era lo que no subidas salariales, porque les vas a joder más, perdona por la expresión. ¿Cómo? Pidiendo estas cosas. Conciliación, que lo guardería en la empresa o con las empresas de alrededor, que eso supone más dinero para ellos. Claro, y ese, y ese dinero tú no le vas a tener en el bolsillo claro. directamente, pero sí le tienes indirectamente. Claro. Y eso ahí a la sociedad ya la está rompiendo, el discurso es que se van a la manifestación para subidas a salario. es que ganan, ganan, y ellos, los periodistas dicen, si es que ganan dos mil euros, ¿de qué se quejan? Cuando el resto tienes trabajo, al menos tienes trabajo. Es. Y los otros están ganando 450 euros. Y, ese que y coge? te tiran con la misma pelota que tú tienes. Y ese que coge la conciliación y, ¿Y dice, entonces? a mí ciento y pico euros me la sopla, prefiero la conciliación, es el malo. mira este que No, la pero el planteamiento es visto que, la empresa, en, que en, el planteamiento es el actual, bonos. hay que hacerle a la inversa. <risa> hay que hacerle completamente a la inversa que es lo que decimos, yo quiero Marina Leda con, claro. casas, con casas a 30 euros, claro, y que claro. no me da igual tener un mini-job de mierda de quinixta, claro, pero que la casa claro, claro, claro, de agua, es un lugar gratuito. Pero que siempre en el jardín claro. de claro. casa, claro. casa pueda montar una batalla John Hattie sí, en Epicurio, claro. o seguir viendo el fútbol. El valor del dinero, es que el problema, es que el dinero no tiene valor. Bueno, el dinero no tiene valor, pero, pero es lo que ella decía, el trabajo ¿no? al final es lo que nos da pasta, que es lo que nos permite ya, pero, la subsistencia y la pero, autonomía, que es que... Y, sí, pero a, a ver, vamos a, a suponer que tú, es que tú la ganas... Que yo te, te voy a, años, a poner un ejemplo, ¿verdad? vamos a poner un ejemplo, tú ganas al mes 5.000 euros, bien, vamos a poner 5.000 euros, y tienes un hijo, y te pongo la guardería de 3.000 euros, y el alquiler de mil euros ¿cuánto te queda en tu bolsillo? Eh, una claro. vamos a suponer caso da por un ejemplo una vivienda 100 euros y tú ganas al mes mil euros y tienes la guardería gratis el piso gratis y la educación gratis la sanidad gratis y si tienes a unos padres que les tienes que atender están atendidos ¿Cuánto tienes en tu bolsillo? ¿Más o menos? Claro, Pero claro. Más allá de casos puntuales o de este tipo de cuestiones, yo creo que lo que plantea en el libro y un poco lo que vertebra es eh, en dónde estamos poniendo el eje. Es decir, mientras sigamos manteniendo el eje de trabajo como lo que realiza, y eso impregna todo, impregna nuestra educación, impregna nuestras relaciones sociales, impregna hasta nuestra conciencia. Y nuestras metas a la de y vean todos en el eje trabajo. Mientras no movamos ese eje, yo creo que el problema va a seguir siendo el mismo. Da igual sí. que ganes 5.000, que ganes 400 o que la guardería cueste más o menos. Pero, yo creo que el eje, lo que sí. se plantea es esto: es, pero pues la es la que la cuestión es trabajo dinero. Sí pero, no solo, sí, pero que la cuestión es no repensar el, el hecho de cómo se están desarrollando las, protest, las protestas sociales o, o los conflictos que ahora hay, sí. sino exactamente cuál es la relación como sociedad que tejemos con el trabajo porque evidentemente vivimos en una sociedad cada vez más precarizada, más individualizada donde nos creemos que porque podamos pedir un Burger King a las 3 de la mañana con un teléfono móvil eh, somos empresarios y donde nos han convertido en esa, como decía el compañero, ¿no? en nuestra propia fuerza y, y en, la, en lo que tenemos que vendernos. Yo creo que la clave está ahí. La, el repensar es eso, el repensar tiene que venir de cómo nos vamos a relacionar y en qué puesto vamos a poner el trabajo, si es el ese capital versus vida, ¿no? del que hablamos, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo manejamos? yo creo que eso es lo, lo que destacaría sí, o sea, y yo no estoy, alguna vez, bueno, no, yo trabajo en un periódico y parece que este año va, va a haber cambios, nos lo han dicho así un poco que a atufa aire por los cuatro costados y entonces yo me digo, vamos a ver si yo me fijo en las movilizaciones sindicales clásicas el hueco que me dejan a mí para reivindicarme como trabajadora como parte integrante de la clase obrera es que yo defienda mi puesto de trabajo pues que luego yo pienso en mi puesto de trabajo y digo, joder, pues que no me apetece nada defender esta puta mierda, la verdad entonces digo, pues igual me dan los dos años de paro, me cojo el puente de plata y dices, entonces, ¿estás renunciando a luchar? o ¿estás salvándote? o sea, mí, yo me como mucho la cabeza con eso, ¿no? porque es un escenario que, bueno, pues que igual a lo largo de 2020 se me podría plantear y... y eso, y creo que no, no seré la única, ¿no? que bueno, como, como tiene todos estos atributos buenos de la dignidad, del trabajo de, pues, lo que, todo lo que comentabas tú Joder, pues el tomar el dinero y corre parece que les estás haciendo un favor a, a los otros, ¿no? Entonces eh, no hay pff, no hay una tercera vía en la que tú ganes eh, y ese eso a mí me, me reconcome mucho por dentro, ¿no? Porque dices no es que no has luchado, digo es que eh, por esto no no yo no veo yo sigo pensando en la manera clásica, sigo pensando que están muy cómodos y que no hay gente en la calle con barras desde trasero... Sí, sí, sí, es así, es así. Es que lo he visto de niño, y es que era la hostia, y he visto tanquetas por mitad de mal año, año 87, en plena democracia, tanquetas, que de hostia, ¿qué es esto? que era así? Y jugamos con las pelotas de goma, quiero decirte. Y unos señores, de los astilleros de aquí, astilleros, que se iban a cerrar y todavía siguen en vigor, por algo... Yo, esto está mal, cortaron la autovía, se tiraron a, a, cuando venía el ferry al agua, el ferry no pudo atracar, no sé cuántos turistas no pudieron entrar, son cosas que, es la manera clásica, pero al final... Es hostia, que es la que funciona. A lo mejor, sí que está claro que es lo que es, claro, el eje hay que girarlo tal, hostia, pero si esto te vas a que Yo cuando doy al interruptor, enciende la luz. Hostia, pues a lo mejor es el interruptor que enciende la luz. Porque los señores están muy cómodos, nadie ¿no? se manifiesta, ¿por qué? Porque tienes miedo a perder ese trabajo de mierda que aunque es una mierda, sí, pero es que como de esta mierda entonces, no sea que me vaya yo y venga otro y coja la misma mierda no vaya a cambiar y yo ya no tengo la, la mierda con la que comía, ¿sabes? Es, es muy complicado, o sea sigue siendo muy complicado yes. pero yo sigo pensando que están muy cómodos están muy cómodos sí, sí, creo que no ha, nadie creo que discrepa en eso unos u otros, unos u otros ponemos el, el peso en una de las características o no yo sigo poniéndolo porque creo que no se hace lo suficiente en la individuación esa individuación es de lo que más daños nos hace porque nos hace estar excluidos ya de lo que antaño otros sí han comprobado que eran los placeres de hacer las cosas juntos. Es que ya los ignoramos. Es un riesgo que no queremos correr incluso. Desde gente que pueda sumarse en sus soledades de ancianos y vivir cinco en una casa y que tienen que limar las perezas porque estarían más cómodos, lógicamente, cada, dicen, creen, cada uno en la suya, etc. Como en grupos, trabajando juntos, en colectivos o en... Antes de empezar el euro, un kiosco de prensa simplemente, insisto, es un foco de drogas de mucho tipo, un kiosco de prensa, no sé cuánto bajo han tenido, pero yo he conocido gente que ganaba 250.000 pesetas, uno por la mañana, un kiosco de segunda línea, no de primera línea, que ellos me decían que ganaban más. 250.000 por la tarde y eso les daba para irse de vacaciones, para tener un suplente de fines de semana y vacaciones. Con esas 500.000 de entonces, que no sé cuál sería el parangón con lo de ahora, no sé si diríamos ahora 5.000 euros, 5.000 o habría que poner más, Podría vivir un grupo pequeño, un colectivo, que se dedicara a criar y a atender el kiosco menos horas cada uno y atender otras cosas que les apetecieran más rato. No sé eso en la clientela cómo afectaría, porque también un kiosco parece que gusta ver la misma cara todos los días. que Pero insisto, eso era antes del euro. Y al margen de cómo haya caído ese gremio ahora, que no lo sé. También hay otro, otro hay situaciones tío. que están ahí, que no las vemos y que quizá podrían vivir grupos con críos educando de otra manera, en casa o como <risa> fuere. Viviendo de otra manera, pero claro, hay que aunarse, hay que colectivizarse. Claro, es y ser, parece muy difícil. También tenemos unos enemigos que antes no había. Quiero, voy a poner ejemplo, ya que estamos aquí. Eh, compré un libro, eh, le recomendé a una amiga el libro, ¿vale? Y me dice, ah, pues vale, pues me le pillo en Amazon. Y dije, joder, baja una librería y cómprate, ¿verdad? coño. No, es que Amazon me le trae a casa. Decir, ahora hay unos enemigos que antes no había. Quiero decir que no. Entonces, por, por, por, otro brazo, lado, por otro lado, hace cuatro por, días es el diario y viene una señora extrema de esas que está afectada de todos los componentes químicos estos, que se ha tenido que tomar por culo a Líbana, que ya no tiene ni luz, ni metales, ni nada, porque no puede tener ni nada y resulta que vive feliz acostándose al oscurecer, levantándose al amanecer feliz no, porque tiene a sus padres obligados a bueno, obligados a que la madre no se puede pintar el pelo, tóxicos y demás y que tienen que estar ayudándola a que sobreviva allí pero quiero decir, es que es posible sobrevivir hasta, vengo al extremo, hasta sin todo eso que parece imprescindible eso sí, yo estoy a tomar por culo a un sitio que por estar a tomar por culo probablemente valdrá los 30 euros de la casa de piedra y exenta de cosas tóxicas pero hay gente viviendo así, y venía hace cuatro días en el diario Montañés por una situación extrema, bueno, pero... War, hay que replantearse. ¿Eso es tan extremo? ¿Por qué es tan extremo? O sea, lo extremo, dependerá de donde no pongas lo del centro, para dónde lo corras, para que siga siendo extremo o no, ¿no? Si más gente se fuera a vivir de esa manera, sí. y se ayudasen unos con otros, y se recuperasen, que hay intentos, todos lo leemos por ahí, de sitios en los que la gente intenta recuperar antiguas actividades, Vicente, si podrías hablar también de ello, donde, donde los trabajos se hacían en común, todo ese tipo de historias. Y eso hoy día, insisto, está muy dificultado porque hay que limar toda esa individualidad con la que ya cualquiera de nosotros diría, me atrevería, hemos crecido ya con ella. Los de 60, los de 70 ya hemos crecido en esa individualidad que venía de un poco arte, de Estados Unidos, todo el rollo, tal, etcétera, ¿no? Y no sabemos, yo creo, hacer suficiente crítica de ello. Es más, hay muchos defensores a ultranza de esa individualidad, como Sacrosanta. De ahí mi cita de García Calvo, que es de los pocos, al menos, que sigo viendo que la pone en cuestión, o el coreano... O no sé, o Foucault en alguna medida también, gente así, ¿no? Que se cuestiona a ese individuo. Bueno, de hecho me, me llamaba la atención, no sé si es la editorial antipersona, que la que lo no la he publicado, pues es otra cosa a investigar, a ver qué, qué tienen en la cabeza una editorial para llamarse antipersona. Bueno, siempre lo digo, pero os lo recuerdo, que supongo que lo sabéis, persona, máscara, en griego antiguo. O sea, perdón, en latín, la máscara griega es persona, en latín es personare, o sea, es la máscara, eso que es sacrosanto hoy día en nuestra sociedad. Etimológicamente es máscara, o sea, es lo que se ponía el actor para resonar en el teatro. Manda cojones. O sea, el sentido etimológico de, de las trampas, ¿sabes? Desde las palabras, ¿no? Por lo menos a mí me lo parece. ¿eh? Hay otros que discuten de dónde viene, pero es que es eso es personare, para resonar, máscara. Bueno, y está, eso, los derechos y libertades de la persona, de la máscara, del truco, de trampantojo, en que vamos creciendo desde pequeños. Bueno, pues yo... Por mi parte creo que por también ir poniendo un, un cierre al debate que es muy interesante que podemos continuar y, y retomaremos seguro en otro momento. Nada, bueno, pido un aplauso para la Gracias. Gracias.